Estrategia que ningún curso de emprendimiento para niños enseña Los dos enemigos del emprendimiento de tu hijo son los ladrones de sueños y el cerdo ¿Qué significa esto? Los ladrones de sueños son todos esos fracasados que nunca pudieron cumplir sus sueños Y como el éxito de los demás evidencia su mediocridad al enfrentarse a los retos del mundo Prefieren destruir los anhelos de los demás Porque piensan que si nadie cumple sus sueños, pues después de todo no lograr las cosas no es tan malo ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota son esas personas que te dicen que tú no vas a poder, bájese de esa nube, sea realista. Eso no se puede, yo ya lo intenté y eso no sirvió. ¿Conocen gente así? Niéguemelo. Yo les digo a mis chicos, el 90% de las veces que le dicen a ustedes que no se puede, sí se puede. Si conocen gente así, etiquétenla y así ayudamos al mundo para que ese comportamiento tóxico se radique. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El segundo enemigo de los sueños es el cerdo, son todas las conversaciones limitantes que hacen que tú no llegues a tu máximo potencial, es esa voz que te dice no te levantes, sigue durmiendo, que perece ir al gimnasio, cómete ese otro pedazo de pizza, ya está haciendo mucho sueño y no quiero terminar esto, qué chévere sería gastarme la platica en ese juguete, en fin. Son todas esas voces dentro de ti que impiden construir la mejor versión de ti mismo. Cuéntame en los comentarios cuál es tu cerdo. Si esta distinción no está clara en el proceso de emprendimiento de tu hijo, podrá venir el mismísimo maestro de maestros, el mismísimo Jesucristo, y tu hijo no podrá emprender porque tendrá todo el tiempo una excusa para no tomar acción. tic tac en tu cara. Ahora, ¿cómo combatimos al cerdo? En Libertarios desarrollamos una declaración que se llama la Declaración Anticerdo y hoy Tomás nos va a enseñar cómo funciona. Te calles porque lo que viene de ti no lo necesito. Lo que yo necesito ya viene de una naturaleza infinitamente más próspera y poderosa que tú. Te voy a dejar la declaración fijada en el primer comentario. Esta declaración es muy poderosa porque si todo en el universo es vibración y nuestros pensamientos también lo son, imagina tener 70 chispazos eléctricos al día diciéndote que todo va a salir mal. Eso será precisamente lo que atraerás a tu vida. Por eso la declaración anticerdo te permite colocarle límite a ese pesimismo común que te rodea. Enseñale la declaración anticerdo a tu hijo y mándame por inbox qué tal fue la experiencia. Y te regalaremos audioterapia para que tú también empieces a trabajar el cerdo inconsciente que tienes dentro y así puedas aplicar esta.